A continuación revisamos el caso P.A.T. La directora de la Unidad de Investigación Financiera declaró en Fiscalía y señaló que no se violó el secreto bancario. Yo He venido a dar todas las explicaciones que corresponden porque he actuado en cumplimiento de la Constitución de la ley 393 y de todas las leyes que son las que amparan el trabajo de la unidad de investigaciones. La directora de la unidad de investigaciones financieras UIF descartó que se haya violado el secreto bancario haciendo referencia al caso P.A.T. Semanas atrás el investigador Emilio Martínez reveló depósitos hechos para que Carlos Mesa sea candidato por el MNR en 2002. De ninguna manera ni la UIF... Eh, ni yo, como persona, hemos violado ningún secreto bancario. ¿Qué? Seguramente, una vez terminada la investigación, cuando corresponde, la UIF, si encuentra indicios, entonces remite a la fiscalía. Morales ingresó a la fiscalía cerca de las 11 de la mañana para prestar su declaración informativa. La directora de la UIF está como sindicada en este proceso. El delito por el cual. Es, eh está siendo investigada, es el delito de incumplimiento de deberes. Pida penalidad, obviamente, y claro está, no amerita una a, aprehensión. En consecuencia, ella va a declarar asumir defensa en el presente caso, salvo, claro está, nuevos elementos... Eh, Concusan en el cuadro de investigaciones para ampliar una probable eh, investigación por otros tipos penales. Pero de momento se tiene únicamente el tipo penal de incumplimiento de deberes. La denuncia de la ex gerente de PAT se basa en que supuestamente la documentación obtenida fue de manera ilegal, ya que se trataría de información protegida.